Tres, dos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora nos vea. Así empezamos todos los fácticos desde que es podcast esto. Mi querido Diego Mendiburu, buenos días a ti, mano ¿cómo estás? Un placer, Gonzalo. Energizado en esta mañana. ¿Tú cómo Ener te sientes la otra vez? Energizado. Estuviste verdaderamente como una chancla, totalmente Sí, terrible. Eh, ayer no, no fui a echar trago, entonces el ah, día de hoy es eh, me siento francamente mano. mejor bueno. este, que la última ocasión. Eh, y además es un buen día para estar frescos, porque es la segunda la segunda parte digamos de esta serie de entrevistas que estamos, que estamos llevando a cabo con simpatizantes de las campañas. Me escucharán un poco mormado, porque venimos saliendo de una gripa, entonces disculpen ustedes eso. Eh, pero tenemos el día de hoy un invitado eh, que nos viene a hablar un poquito de cómo ve la campaña de Por México al Frente, de Ricardo Anaya, que encabeza a Ricardo Anaya. Está con nosotros el economista, el analista político, el analista de datos, el especialista en políticas públicas, Jorge Andrés Castañeda. Jorge Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Gonzalo, buenos días. Pues muchas gracias por el tiempo, Diego. Gracias. Eh, pues buenos días, tardes o noches a todos los que nos están escuchando. Oye, hermano, pues, eh, eh, ¿en qué momento estamos de la de la campaña? A ver, eh, acaba de pasar la última edición de tercer grado, ¿no? Y lo hablábamos con. Coincidimos, ¿ustedes se dado cuenta que eh, hemos, hemos ido, ido muy parejitos? Salvo que le va a tocar ya como con tres semanas de, de Bueno, fase? pero ellos ya no juegan. Ah, bueno, eso, eso, ahorita vamos a entrar a. <risa> y si juntamos a este a Margarita El Bronco y a mi no, sí, bueno, ¿no? qué se siente perder dos meses <risa> en la elección? Bueno, este, eh, pero, pero creo que es interesante porque tercer grado apenas fue con, con Ricardo Anaya. Sí, me desvelé el miércoles para verlo. Qué bueno, qué bueno. Este, y, y quiero las primeras impresiones de la campaña eh, de la gente que está eh, eh, con Ricardo Anaya, que simpatiza con él. Y después damos nosotros nuestra opinión. No, mío, vamos a hacer preguntas, mejor. O bueno, a ver, pregúntale tú. A la... No, no, no, que sí empezamos después ah, de que bueno, nos diga que... Jorge. ¿Cómo se sintió Jorge? ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo viste en tercer grado? ¿Cómo, cómo, se... ¿Cómo se reúnen con palomitas en una sala? ¿Lo ve cada quien en su casa y chatean? ¿Cómo es? No, depende. Esta yo la vi en mi casa. Eh, ah. Pues yo lo vi muy bien, la verdad. Eh, como siempre, pues nuestro candidato es espectacular para las preguntas y respuestas. Yo creo que... No hay un polemista como él en México, alguien que piense tan rápido sobre la marcha, alguien que se prepare tan bien. Eh, creo que los periodistas fueron duros en sus preguntas, pero pues eso es lo que esperábamos, eso es lo que queremos de una prensa libre, preguntas duras y cuestionamientos. Y, y la verdad creo que estuvo muy bien, eh, no sé cómo lo hayan visto ustedes, pero yo lo vi seguro, sereno, tranquilo, no interrumpiendo como otros candidatos a los periodistas, eh, respondiendo a las preguntas de forma clara, y muy bien. Usted, ¿Tú notaste mayor, digamos, incisividad, agresividad de parte de los periodistas? Hay quienes dicen, no, a López Obrador no lo tocaron, ni con el pétalo de una rosa, con Anaya y con Mid han sido más agresivos. ¿Lo notaste? Eh, no necesariamente. Digo, quizá algunas preguntas de un par de periodistas especial que no necesariamente eran los de la casa. Ah, caray, ok. <risa> muy, muy claro sin decirlo. Ajá. <risa> Ajá. Eh, pero bien, digo, ellos en su chamba... Y pues con Andrés Manuel también los vi bien Finalmente es un juego de expectativas Todo el mundo pensaba que Televisa malo iba a atacar a Andrés Manuel Y no, pues son periodistas, hicieron las preguntas que, que querían hacer Desafortunadamente su interlocutor no respondió a ninguna eh, Evadió todas y con Dices no, el a López Obrador y con, André, y con Ricardo pues fueron, fueron duros, fueron incisivos Pero pues de nuevo eso es lo que esperamos de una prensa libre Y, y que cuestione Oye, creo que a ver, interesante definitivamente el ejercicio, pero a mí me gusta más y no sé si coincidas conmigo eh, Ricardo Anaya en el setting de un debate, o sea, cuando está cuando está con sus contrincantes cerca, que cuando está enfrente de periodistas. O sea, lo siento, eh, eh, si bien en efecto lo siento es un tipo que es muy seguro, que es tan seguro que de repente puede incluso sentirse robótico, no, este, para para algunos de sus críticos. Eh, que tiene muy claro lo que va a decir, que vamos no se le va ninguna, no se le escapa ninguna. De repente parece que está más, más tranquilo en un setting como el del debate, o incluso cuando no hay periodistas, cuando está enfrente de, un, de una audiencia, de un público en una universidad, etc. Yo sí lo siento un poquito... Eh, eh, eh, no sé, como como atrapado en una idea de me van a agredir los periodistas que tengo enfrente y entonces voy a ser muy específico y voy a cumplir mi chamba y nada más, pero no necesariamente en campaña. Eh, ¿tú, ¿Tú lo lees así? ¿Lo ves mejor en no, debates no que en leí. estos...? yo no lo leí así. Okay. Eh, digo, yo consideraría tercer grado en los tres casos que hemos visto y el programa de Milenio, que irá Ricardo Anaya pronto, un debate, es más que una entrevista, es un debate, son cinco periodistas o analistas <risa> perdón, debatiendo con el candidato y creo que el formato de tercer grado como del primer debate mostraron claramente cómo, pues Ricardo Ana es una persona con las ideas claras que sabe responder a las preguntas que se prepara para los eventos y que tiene mucho más claro lo que quiere hacer con el país y a dónde nos quiere llevar ahí como eh, empiezan a salir las conclusiones eh, los artículos de opinión eh, hoy publica, no sé si fue hoy, no si sí, hoy este, el propio Leo Zuckerman al respecto no de las impresiones que se llevó de, de, de, de este debate, como tú le llamas. Y hay, un, hay una parte en la que creo que coincido mucho de la coalición como propuesta o la coalición y el gobierno de coalición como un posible atractivo para los electores, lo cual a mí en lo particular, sí, no me parece que esté, ¿no? Dentro del ánimo de la población decir, claro, lo que este país necesita para solucionar muchos de sus retos es un gobierno de coalición, y sin embargo, Anaya lo empuja y lo empuja. ¿Cómo ves esa visión se trató ese tema como para prepararlo antes del debate a, a, a Anaya diciéndole, esto es lo que tienes que decir, o, o es más bien como una visión muy personal que tiene Anaya y que no necesariamente va con las expectativas y la estrategia de la campaña? Bueno, en primer lugar, yo no estoy participo en la preparación de entrevistas ni debates, uh -huh. pero eh, te diría lo siguiente. El gobierno de coalición es gran parte, si no es que el núcleo del proyecto que está proponiendo la coalición. Eh, sin duda es un tema complejo, no es un tema fácil de explicar. Eh, la comunicación política hoy es muy compleja. Los spots son de 30 segundos. No puedes explicar un concepto así de forma sencilla. Pero yo te diría que está el núcleo de la propuesta. Es decir, son fuerzas políticas diferentes... Con, y actores de la sociedad civil, pero que se unen por un solo propósito. El gobierno de coalición no es más que la manifestación de esta gran coalición, digamos, donde tienes a gente como Emilio Álvarez y Casa, uh -huh. y la gente de ahora que pues, ha dedicado su vida a luchar por los derechos humanos y las causas sociales. Pasas por Movimiento Ciudadano que... Po, es, complejo de describir, pero yo lo describiría como un partido socialdemócrata, sobre todo las facciones que no son Jalisco. Jalisco tiene otras particularidades y es donde es más grande. El PRD, que no se fue con Morena porque, a diferencia de los que se fueron, este es un proyecto basado en ideas, no es un proyecto basado en una persona. Ricardo Anaya es el líder de este proyecto, pero no es el proyecto de una persona que va a llegar a arreglar todo. Y el gobierno de coalición es la manifestación de esta idea, en la que todos trabajando desde diversos puntos de vista, creemos que podemos tener mejores soluciones a los problemas del país, que son gigantescos. Uh -huh. Y la visión de un solo hombre y su capricho y su deseo de perdonar o absolver o condenar, dependiendo de su humor, no es lo que nos va a ayudar, sino es el, la combinación del trabajo de mucha gente muy preparada, con mucha experiencia de... Que viene de todas partes del espectro ideológico con todo tipo de experiencia, ya sea experiencia en sociedad civil, experiencia en iniciativa privada, experiencia en gobierno, experiencia legislativa, que forma este gran proyecto que se materializa, digamos, en el concepto de gobierno de coalición. Ahorita que regresemos, porque nos tenemos que ir a, a música para los que están en el podcast, eh, vamos a preguntarle a, a Jorge si, si, a, si Ricardo Anaya es de izquierda, es de derecha es de Centro, es el Mac Home mexicano, o, o dónde está posicionado. la pronunciación, eh, perfectamente. Pero... pero eh, me excita, antes, excita cuando hablas francés, lo reconozco. Eh, me, da, que... me da mucho... No <ríe> sé, me saca Este, Vamos a escuchar a los que están en podcast No Happy por, Man. No la oportunidad de hablar en francés. No, no le encanta, le encanta. Vamos a un programa de fran... que se, no, es para que todo el <ríe> maldito programa hables en francés. Vamos a escuchar Happy Man de Jungle y regresamos a Fáctico en RMX. Ya. Vámonos de seguido. Va. Y regresamos acá a Fáctico. Este, le preguntábamos eh, los que nos están viendo en, en el Facebook Live dirán que está Ya no sucediendo. es Live, lo estoy grabando. Ah, bueno, en el que, Facebook no, la, pero lo vamos sí, a subir sé, en una hora, sé. dos horas, Max. Este, eh, que, a ver, Ricardo, está bien, el gobierno de coalición, está bien esta idea de que hay que integrar, etcétera. Eh, y sin duda es un, es un discurso que puede ser atractivo, eh. este, no, no, no creo no creo que toda la población diga es lo que hace falta, sobre todo en una cultura política como la mexicana, que ha tendido a buscar al gran Tlatuani, este en, en, en el pasado. Sin embargo, sí es muy interesante los gobiernos de coalición, sobre todo cuando se proponen en un sistema presidencial como el mexicano, bueno, sí hay alguien que tiene que encabezarlo, y ese alguien tiene que tener ciertas habilidades, pero no necesariamente una ideología muy clara. ¿Cuál es la ideología de Ricardo Anaya? Bueno, la ideología se la tendrías que preguntar a él. Yo te puedo decir lo que pienso y lo que creo. A ver, a ver eso eh, para eso estás. Yo creo que es una persona con una conciencia social importante, si lo quisieras, casi seguro, que entiende que la desigualdad en México es... ¿Cómo diré Indignante y que está dispuesto a trabajar para arreglarla, pero no simplemente a través de recetas mágicas, sino que entiende los problemas de fondo. Eh, te diría que probablemente en temas sociales yo no tengo... Creo que está a favor de los derechos, pero él tiene sus visiones personales, digamos... Digo, más alineadas mundo, con la tradición panista. panista. Digamos, sí, eh, pero que no es de ninguna forma alguien intolerante, alguien que estaría en la voluntad de imponer esas visiones a nadie. Y en el tema económico, yo creo que es una persona que entiende, como pocas personas en México... Que tenemos que tener una economía de mercado, pero donde el Estado intervenga para ayudar a los más desprotegidos. Uh -huh. okay. eh, yo no, yo no creo, yo no creo que Andrés entienda lo que es el ingreso básico universal. Ah. Pero. Uh, ok, ajá. Yo no. Lo, por, como bien saben, es una de las propuestas más progresistas que hay en el mundo. Eh, está en la avanzada del, de los estudios de política pública. Yo no sé si haya otro político en México que tenga una visión. Que, nos, que tome en cuenta este tipo de propuestas y que entienda que el mundo está cambiando y que las políticas públicas tienen que cambiar de la mano. Yo creo que nos expliques. No sé si querías tú. No, no, no, digo, por pero, favor, me parece... Pero, pero sí me interesa mucho el tema de, del ingreso básico universal, que nos lo explique alguien, ¿no? Porque de repente hay mucha... Y no solo conceptualmente, sino lo que los más críticos de esta propuesta dicen es que la matemática no da. Entonces, ¿cómo, ¿de dónde vamos a obtener todos esos recursos? ¿Que valdría 10% el PIB? Este, Ay, yo habría, sé que eso estás ver. preguntando por el, nuestro tocayo, pero uno de apellido de otro nombre, Diego. Por <risa> cierto, <risa> ¿por qué todos los resultados son castañeros? Hay que buscar el de, okay. el de mí. A bueno. ver, eventualmente llegar, llegaría a costar, con los números de hoy, sí cercano al 8% del PIB. Pero a ver, como toda la política pública, esto pues no, no va a ser mañana. Tienen ingreso básico universal 125 millones de mexicanos o 90 millones de mexicanos mayores de 18 años. Eh, ¿Por qué el ingreso básico universal? Y si quieres, ahorita vamos a los números. Eh, a ver, el mundo está cambiando. La automatización y está destruyendo muchos empleos. Hoy en día, la desigualdad... Cada año aumenta, no solo en México, eh, aumenta en Francia, aumenta en Estados Unidos, aumenta en Alemania, aumenta en Chile, aumenta en Brasil. ¿Qué podemos hacer ante uno de esos escenarios? Pues una de las propuestas más innovadoras que hay en el mundo es justamente la del ingreso básico universal. Que a cualquier persona mayor de edad, el Estado, por el simple hecho de ser mexicano, brasileño, chileno, alemán, mexicano, inglés, lo que sea, le garantice un ingreso para sobrevivir. ¿Qué beneficios trae esto? Vamos a primero a nivel, digamos, macro y luego específicamente para México. Primero, elimina la pobreza extrema casi de facto. Eh, el ingreso está calculado para que cualquier persona que lo recibe pues no pueda vivir en la pobreza extrema. Luego, garantiza la estabilidad ante la precariedad laboral del día de hoy. Eh, muchos de los trabajos del futuro son muy precarios. Este, son trabajos medio tiempo, son trabajos freelance, son trabajos que... En no necesariamente chofer tiene... Chofer de Uber... Chofer etcétera. de Uber, etcétera, ¿no? Entonces el ingreso básico universal garantiza esa estabilidad ante la pérdida del empleo. Ahora, ¿qué pasa en México? En México tenemos muchos programas sociales de transferencia de efectivo, pero estos han sido totalmente capturados y cooptados por los partidos políticos y las estructuras de gobierno, particularmente en las entidades federativas más pobres. Lo que hacen es manipular la violencia, la pobreza, ...para fines políticos. Queremos quitarle ese poder, esa discrecionalidad. O sea, básicamente le dan dinero a quien quieren... ...a cambio generalmente de algún beneficio... ...de votos, ven de al evento, vota por nosotros... y si en este municipio no ganamos tantos votos... ...se van a ir... Eh, ...les quitan las credenciales de elector... ...que luego le venden a aspirantes... ...a candidatos independientes para las firmas. <risa> Saludos <risa> al Bronco. <risa> y tenemos una burocracia gigantesca... Particularmente en la Sede SOL, pero no solo la sede la Sede SOL, las 32 delegaciones de la Sede SOL en cada entidad federativa, las Secretarías de Desarrollo Social en cada uno de los estados, más los programas sociales que dan los municipios, más los programas sociales que dan las, los estados que no son la Secretaría de Desarrollo Social Estatal, más los programas de transferencia de efectivo que dan otras Secretarías de Estado, y tenemos una duplicidad y un tiradero de dinero gigantesco. Ahora, Poner el ingreso básico universal para 125 millones de mexicanos o 90 millones de mexicanos. Y bacánico. no alcanza con solamente optimizar eso. O sea, Ajá. perdón, Mick, no, es, es desde el momento de tu nacimiento. O sea, no, es, no, es, es vez, a los 18 Es sí. a los 18. Aunque okay. existe la propuesta de los 15 también y se está evaluando. Eh, obviamente esto se haría de forma gradual. Y por otro lado, esto tiene efectos muy positivos sobre la economía. Esto tiene un factor multiplicador que incrementa el consumo y detona el crecimiento económico. Entonces, ante mayor crecimiento económico habrá mayor recaudación y se va a poder financiar mejor el ingreso básico universal. Ahora, nadie está planteando que el primero de diciembre del 2018, 90 millones de mexicanos recibamos 1.500 o 1.200 pesos al mes. Ajá. Se empieza por una prueba piloto donde se mide, donde se valora los efectos negativos que, se, que la teoría económica dice que puede llegar a tener un problema. Programa de este tipo sobre la participación laboral, es decir, que la gente deje de trabajar porque ya está recibiendo un ingreso. Ahora, todos los estudios que se han hecho a la fecha en economías similares a la de México más subdesarrollado, olvídate Finlandia y Holanda, en Kenia, que es donde el programa más grande de ingreso básico universal en la India, han demostrado que no hay una baja en la tasa de participación laboral. Bueno, entonces te decía, Pero ya no es como un... que voy a renunciar a mi chamba por los 1500 quinientos pesos que me van a dar al mes. O dejar de buscar chamba. Hay muchos factores humanos involucrados aquí. La gente quiere trabajar, ¿no? A pesar de lo que piensen algunos. Y bueno, porque trabaja no solo para ganar dinero, ¿no? pero si Para ver horizontes y, en y muchos por, sentidos. Y porque además, 1.500, 2.000 pesos al mes... Es la línea mínima de es bienestar. Es la línea mínima de bienestar. O sea, no te da para mucho más. Y, y creo que... Y perdón que te interrumpa con esto, pero va a haber... A ver, nos, ¿nos vamos a desentender del estado de bienestar una vez que existe no, por, el UBI o sigue...? Por supuesto que no, la educación pública sigue siendo una realidad. También la, la la seguridad social y, por otro lado, la salud. Eh, incluso, pues López Obrador habla de querer desaparecer el Seguro Popular. Hoy son casi 50 millones de mexicanos en el Seguro Popular, que tienen muchísimas deficiencias, pero es mucho mejor que nada. No, y perfecto. nosotros vamos a trabajar en incrementar la cobertura del seguro popular y que cubra muchos más padecimientos crónicos y el tratamiento de estos padecimientos crónicos. Tenemos que cerrar el segundo bloque, perdón Jorge, este eh, y regresamos a seguir platicando de esto porque se me, hace, se me hace muy interesante. Le, le, le preguntábamos al otro Castañeda, a Diego, qué van a hacer con el sistema de salud. Porque también hay muchos retos con el sistema de salud oh, actual. Gigantescos. Y, y regresamos con eso, si te parece bien. Vamos a escuchar Quarter Past Midnight de Bastille y regresamos al tercer bloque de Fáctico. Otra de vez México. en francés, maravilloso. <ríe> me, me, me <coughs> ¿En, ¿En vivo? En vivo. ¿Me suena? No, que no está que está grabado, pero no lo voy a editar. Suérate, bueno, pues está déjame. con la otra cámara. <risa> Así es, no, el otro día oh. se paró y se rasqueteó ahí en el mientras estábamos. Bueno, Dice es que tiene que ver con la rasqueteada, mano. <risa> es que en la mañana uno se estira la chingada. Eh, en fin. Bueno, ya va. <risa> Perdón, Marco, disculpa, disculpa estos. No, por favor, por favor. Adelante. Estamos ya de retache en esto que es fáctico y estamos eh, platicando justamente con Jorge Andrés Castañeda de este tema, pues de la coalición de Por México al Frente eh, y un poco también vinculado a la reciente aparición de Ricardo Anaya en el programa de tercer grado. Es, dejamos un poco el tema de la salud que tú querías tocar, ¿no? Sí, o sea, ¿lo ¿Quieres cerrar eso? Solamente sí, porque es, es muy interesante el tema el UBI, pero también el cómo se va a acompañar el UBI, ¿no? Y hablábamos de la necesidad de. Reformar la salud, ¿no? este Porque asumo que ya no hay necesidad de reformar la educación, o sea que estamos contentos con la reforma educativa. No estamos felices, pero bueno, okay. no vamos a reformarlo. Pero hoy uh, no platicamos, okay. si quieres, otro. Que pero, pero... pero salud pública. ¿hay, ¿Hay una propuesta en particular de Ricardo Anaya en, en, este, en este sentido? Sí, hay una serie de propuestas. Eh, a ver, en primer lugar, un, hay que partir de un diagnóstico claro, ¿no? Como si lo menciona de Ricardo Anaya en todas sus intervenciones. Hoy tenemos una combinación de sistemas de salud que es totalmente ineficiente. Tenemos el IMSS, tenemos el ISTE, tenemos la Secretaría de Salud con sus centros de alta especialidad, tenemos las Secretarías Estatales de Salud, tenemos los IMSS estatales, tenemos los ISTES estatales en algunas entidades y el Seguro Popular. Eh, sin duda hay que trabajar en, el, en incrementar la cobertura del Seguro Popular y de los padecimientos y condiciones que cubre y no necesariamente el padecimiento en sí, sino el tipo de tratamiento. Eh, el gran problema de México, tú lo sabes bien, Gonzalo, es la diabetes, que es un padecimiento crónico y que implica tratamiento a lo largo de la vida del paciente. Hay una serie de propuestas que con gusto les puedo compartir después, que no tengo en la mano, sobre cómo incrementar la cobertura en el tema de diabetes. Por otro lado, es trabajar hacia la unificación de los sistemas de salud. No te voy a decir que eso va a suceder inmediatamente uh -huh. porque es un tema muy complejo. Y por otro lado, la prevención. Eh, sobre todo en las enfermedades crónicas como la diabetes, la clave está en la prevención, en trabajar antes de que las personas padezcan el padecimiento y una vez que sufran el padecimiento, controlar eso y evitar las crisis, por ejemplo, hepáticas. Okay. Entonces es un enfoque en la prevención y eventualmente trabajar en la unificación de los sistemas. O sea, la crítica esta que de repente uno escucha, de, bueno, es que traen el UBI porque se van a deshacer de todo el resto del Estado mexicano, al parecer, <risa> según lo que dice Jorge Andrés, no por va. Ningún no por, ahí, plan, por, por ningún motivo, por no. O sea, no. No es una propuesta absolutamente libertaria, ¿no?, de deshacernos no, pues, del Estado. No, bueno, ya, ya, yo quiero regresar un poco al tema de la, la coalición como... También algo que parece que está eh, encapsulando un poco a, a Ricardo Anaya y no le está dando la libertad que están teniendo otros libertados, eh, otros candidatos, en particular Andrés Manuel López Obrador, de decir, hacer y poner y designar a quien quiera. Y, y, y, y entiendo que tú bien lo indicas, hay un proceso de toma de decisión colectivo, diverso, a, a, a, en el seno del frente. ...que contrasta con la decisión casi casi unipersonal... ...de un candidato como Andrés Manuel López Obrador... ...sin embargo si sí todos nos quedamos como... ...ah, ¿por, ¿por qué no puede eh, empezar ya a sacar las fichas más fuertes? La, la verdad yo en lo personal como lector una de las cosas que sí me parecen atractivas de, de, de, la, de la propuesta, en manera es la gente, algunas de las personas, por supuesto, en todos Ajá. los <risa> candidatos y partidos y coaliciones, hay unas cosas terribles, pero algunas de las personas que han a su alrededor sí se han vuelto assets, sí se han vuelto valores para la campaña. Estoy pensando sobre todo en Tatiana. O Creo voceros, que... al menos. ¿no? O, o al menos voceros. Y aquí parece que Anaya está como que muy solito y que no puede sacar sus fichas, no puede utilizar estratégicamente otras personas para abonar a la campaña y, y pareciera, lo voy a haber visto de tercer grado, que eso se debe justamente a la misma coalición, a la incapacidad de poder hacer compromisos eh, y tomar decisiones pronto rápido, posibilidad, tal vez, y rápido pues. y tener que hacerlo después, sí. pero después va a ser quizás demasiado tarde, ¿no, Jorge Andrés? Eh, bueno, pues tú lo dijiste mejor que lo que hubiera podido decir yo. Sí hay un, un, sin duda, un esfuerzo de toma de decisión colectiva y eso muchas veces es problemático, déjate platico, mi experiencia, o sea, yo estoy en una reunión que sucede todos los días, te puedo decir quién está, pero te puedo decir que hay gente que ha estado, desde la derecha panista del Bajío, a la vieja izquierda comunista, a nuevos activistas de derechos humanos, a gente que fue guerrillera, y todos nos tenemos que poner de acuerdo. Uh -huh, uh -huh. Y pues obviamente no es sencillo, pero eso es la democracia. Y tú hablas, y contrastamos con AMLO que pues sí, él decide todo, él manda, él pone, él quita, él perdona, él condena, él decide. Y... En el caso, bueno, ya no creo que valga mucho la pena hablar del primis, pero sí vamos a darles una pasadita. Sí, siempre eh, es agradable. Ajá. Ahí es el presidente el que decide, ¿no? Porque el jefe de campaña de José Antonio Mírez es Enrique Peña Nieto. Con, no Con los resultados que todos podemos ver. Y como todo lo que hace Enrique Peña Nieto, le sale muy bien. <risa> pero, entonces sí, sin duda es morena... <risa> hay una toma de decisión monolítica, este no le voy a decir dictatorial todavía, pero pero, y y, que... pero te voy a hablar de nosotros y lo que pasa. Una cosa es lo que estamos viendo muchos aquí en la capital de la Ciudad de México y sin duda aquí la figura central de la campaña es Ricardo Anaya porque él sí. es el candidato a presidente. De acuerdo. En cuanto a voceros, eh, pues si tú ves los programas de debate y las mesas que hay ya... Creo que en demasía, todos los días son como cinco, <risa> ya no sé, ya no me da tiempo a mí verlas todas. Y acá estamos nosotros poniendo nuestro granito. No, no bueno, cómo por no. Por eso el formato es distinto. Por no, eso este no, formato, es formato es distinto. Formato distinto, distinto. Y es e más sí. Fresco y joven. <risa> eh, están representantes de todas las coaliciones y de la sociedad civil que son parte del frente, digo. En algunos lados están los presidentes de los partidos, está gente del. PAN, está gente de MC, está gente del PRD, está gente de ahora, gente de la sociedad civil. Esa parte en, los, en las mesas, como te decía. Y en, a lo largo y ancho de la República, pues son los liderazgos locales los que influyen, ¿no? Eh, obviamente parece que toda la campaña es la del candidato, pero a, a ver, recordemos que son 3.500 puestos de elección popular. Y nosotros tenemos más de 3.500 candidatos porque no hay frente en todos lados. Entonces tenemos. Uh -huh. Yo creo que van a ser como 4 mil candidatos. Toda esa gente está haciendo campaña en todo el país con sus agendas. Este, Si tú ves lo que está pasando en Jalisco, que yo creo que es interesantísimo, eh, lo que está pasando en Baja California, lo que está pasando en Nuevo León, lo que está pasando en Tamaulipas, lo que está pasando en Puebla y Veracruz y Guanajuato. ¿m? Y esa campaña que está sucediendo a partir de los liderazgos locales y de los liderazgos, digamos, populares que, va, que están viajando todas las semanas a todas las partes del país desde la capital, es la campaña de tierra. Pero aquí, te repito, somos muchos haciendo campañas, somos muchos yendo a diferentes lugares. En Morena es la campaña de Andrés Manuel y todos ahí tienen que ir atrás de Andrés Manuel tratando de corregir sus ocurrencias. Mira, te voy a dar un ejemplo clarísimo. Andrés Manuel, el 23 de noviembre, habló de la amnistía. Se le ocurrió ahí en un meeting, este, no, pues vamos a hacer la amnistía y qué bien. Y ahora, muchos de sus intelectuales orgánicos, que es gente a la que yo respeto mucho y es muy capaz, están tratando de poner la etiqueta de justicia transicional. ¿Tú crees que Andrés estaba Ajá. pensando en eso? Se tardaron cuatro meses en decir, no, es que lo que teníamos que decir era justicia transicional. Y entonces ahora están haciendo unos foros en el Colmex, Y están saliendo a la tele y sacan ahí sus, sus panfletos. No, no, es que, que hay que decir que es lo que no tenía López Obrador en las elecciones pasadas, ¿no? Eh, eh, tenía, seguía teniendo las mismas ocurrencias y no había nadie quien le corrigiera el plano. Y ahorita, al menos, tiene sí, este. Sin equipo. duda, sin duda, y están haciendo una buena campaña en ese sentido. Yo ¿Sí? no le voy a quitar mérito a eso pero lo que me gustaría es contrastar las diferencias. Tenemos una campaña y un proyecto, bueno, el PRI ya se va, ya sabemos, entonces son ni lo mencionamos. Entonces tenemos el proyecto de un solo hombre y de sus convicciones e ideas que cambian dependiendo de su humor en la mañana, que por lo general son basadas en una nostalgia del PRIismo de los setentas cuando él estaba en el PRI y teníamos el el desarrollo estabilizador y tasas de cambio fija, no había nada de importaciones, de repente pues nacionalizaban la banca y te quedabas sin tus ahorros, pero es como cierta nostalgia esta época que él recuerda muy, con mucha alegría, porque él trabajaba en el PRI, él no pues obviamente no era de los estudiantes perseguidos del 71 obviamente no estaba el 2 de octubre en Tlatelolco Obviamente nos sufrió de la guerra sucia de todos los años siguientes. Él estaba en el PRI y él tiene una nostalgia por eso. Pero pues su idea y su proyecto está basado en sus ideas y las de nadie más. Y acá somos un frente, somos una coalición y eso sin duda tiene sus desventajas. Claramente tener pues una estructura jerárquica donde bajan las órdenes y todo el mundo las tiene que acatar al día siguiente, pues es más práctico para ciertas cosas. Pero yo creo, y por eso estoy trabajando en este proyecto, que la pluralidad, que la discusión, que puedes, puede llevar, no te diría la paliza, pero la toma de decisión lenta, es más valiosa y útil para lo que necesita hoy el país. Y la amalgamación de ideas y de puntos de vista y de experiencias, es lo que necesita el país para salir de la crisis tremenda en la que estamos. Ahorita regresamos a seguir discutiendo todo esto. Vamos a escuchar esto que vi es de Broken Flowers Project y se llama Envuelve y regresamos rápido a Fáctico. Esa ya no fue en francés, ¿verdad? Esa ya no, pero mal, eso la la yo, mano porque no me sale el acento. Regresamos a Fáctico. <risa> ok yo tengo una pregunta. No, ya. Vámonos. <risa> ya es, es el último Ya bloque. es el último, es el último bloque. <risa> Hoy no está crudo, Gonzalo. No, no, no hoy está no, sí está más sharp, porque hay el otro. <risa> ¿Va? ¿Listo? Listo. Y ya estamos de regreso acá en Fáctico. Nos decía Jorge, antes de irnos a Música, que eh, el problema de una coalición con también una diferencia, digamos, ideológica, lo planteabas como esta reunión ¿no? de la mañana con el ex comunista, el exguerrillero, el defensor de derechos humanos el panista del Bajío, que, vamos, sí debe haber diferencias entre unos y otros, puede llevar, no a una parálisis, pero sí a una toma de decisiones tal vez un poco más lenta que una estructura tipo la de Morena, donde hay un tipo que es el líder, que decide todo. Y Así luego, le dicen ya, el líder. El líder, sí, sí, yo sé. El, el bien amado líder, el los bien que amado lo quieren líder, más, sí. de hecho. Este, y, y, y, esa, y esa decisión, eh, digamos la toma él y luego los demás están ahí para arreglar lo que sea que decidió Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Ahora, lo interesante es que eh, López Obrador sí tiene a todo este grupo que tú llamas de intelectuales, de los nuevos intelectuales orgánicos, ¿no? Este, que, que, que respetamos mucho, ¿no? Diego Castañeda siendo uno de ellos, este, más o menos, de los jóvenes. Eh, y... Eh, en oh. cambio, Ricardo Naya, siendo el que propone esta coalición, no tiene tanta gente que pueda salir a hablar por él, ¿no? Este Como, como de repente el observador. Es que ahí es, a ver. diferiría contigo. No tiene tanta gente en Twitter que esté dedicada a estar en Twitter todo el día sin hacer nada más. Es, estoy completamente. Bueno, no es lo a mismo. Estoy completamente de acuerdo, <risa> pero ese es un sí, problema. Jorge. Sí. Twitter importa, las redes sociales importan. Es el no, círculo rojo. ¿Dónde está el círculo rojo ahora? Ahora, sí. Digamos. Ya no tanto en Nexos ni en Letras Libres en Twitter. <risa> no, sí, sí lo no, creo. Está bien. Ajá. ¿No? Sí, sí, estoy de acuerdo, pero okay. sí, o sea, no es que no haya gente saliendo, no es de que no haya intelectuales. Por supuesto que los hay. Sí, creo que no es gente que está dedicada a estar en el Twitter todo el santo día. Bien, bien. Ok, agarró okay. la curva. No, no. <risa> ayer. Yo no sé qué hacen todo el día, la verdad. La verdad es que sí es difícil. Aquí el señor... Lo intento. Eh, pero, a veces, arroba, pero a veces no puedo, man. Échame un tweet. Este, o sea, de repente uno tiene días de Twitter y este, la vida, a mí se me va la vida. Bueno, bueno, así se han, ganan las elecciones ahora. O sea, ya, ya más allá del tema de la chacota, de, pues sí, efectivamente. Bueno, pero no sé si vieron la noticia que salió ayer en CNN. Ajá. No sé si está verificada o no pero yo a CNN le confío un poco más, sí. eh, que el, no recuerdo el porcentaje, pero un gran número de todas las tendencias que están impulsando uh -huh. de, an, de apoyo a Andrés Manuel uh -huh. López Obrador sí. están hechas por cuentas registradas en China y Rusia. Yo no estoy hablando de injerencia rusa porque probablemente es más fácil allá hacer cuentas falsas, Ajá. pero eso es falso. O sea, Twitter parece ser... Este gran río de ideas, pero en realidad es mucho más chico de lo que pensamos. Es importante, sí, sí, sí. se discute mucho. Se... Es una burbuja. Es, pero, pero es una burbuja. Pero, pero es como... una burbuja donde también me salen los anuncios de Ricardo Anaya un día sí y un otro día también. Y hay, de hecho, me das pie a una pregunta que y es una duda genuina. A Explícanos ver. qué onda con los gastos de campaña de Ricardo Anaya. porque hay una bueno. diferencia tan marcada? Es, es el tema bueno. de la reporte qué y bueno. otros que no están reportando. ¿Qué onda? Qué bueno que preguntas esto. A ver, te voy a dar un ejemplo. Nosotros... Mira, yo trabajé en temas de transparencia anteriormente y uno de los incentivos perversos muy grandes que se generan a través de la transparencia es que se castiga a los que cumplen. Exacto. Pues nosotros estamos reportando hasta el último centavo. ¿eh? Yo he hablado con verificado varias veces, me dicen, oye, que si contrataron a tal... Sí, claro que contratamos, pues ahí está la factura, ¿qué te voy a decir que no? Ahora, y sí son gastos grandes, ¿no? Eh, y el PRI está muy similar, pero eso es lo que... El dinero que dio el IFE para las campañas más allá de lo que se iba a donar para los damnificados, ¿no? Y Andrés Manuel de repente sale que él ha gastado una décima parte. Uh -huh. oh, te voy a poner un ejemplo. Ellos dicen que. Tengo las cifras ayer, a lo mejor ahorita están actualizadas. Era 1.900.000 pesos en gastos operativos de campaña. Ellos han tenido 65 eventos que se llaman onerosos, es decir, meetings. Eso te da más o menos 23,000 pesos por evento. ¿Tú has visto las carpas que ponen en los eventos de Morena? ¿Sabes cuánto cuesta rentar una de esas carpas? 100 mil pesos, 150 mil pesos. Uh -huh. El equipo de sonido, por lo general, rentar un equipo de sonido que te dé para que te puedan escuchar 20, 5 mil, 10 mil personas, entonces, cuesta 15 mil pesos. A menos no. que seas el dueño de él, pero entonces lo compras compraste. Oye, alguien te lo prestó. Eso no tienes que reportar, fue. eso es un donativo uh -huh. en especie. No, y espérame. Y la ley electoral dice explícitamente, te mando la información, que todos los donativos en especie se tienen que reportar a valor mercado. Uh -huh a la unidad técnica de fiscalización. Entonces, lo que está pasando es que Morena no está reportando sus gastos. Hay un reporte ahí que dice, eh, donde está este millón novecientos y el total es de 11 o 13 millones, pero no hay ningún detalle sobre el padrón de contratistas. No hay ningún aviso de contratación. No sabemos en qué se está gastando su dinero, Morena, y a mí no me cuadran los números. No, y espérame, y que estas Entonces, como campañas paralelas que están surgiendo, como por ejemplo la de Abre más los ojos, ¿quién es las está financiando? Ajá. No, y si pagar eso Se tiene que reportar ante el INE también eh, Se van a escudar en algún momento diciendo Es que lo paga la campaña estatal De Miguel Barbosa en Puebla Yo no sé cómo le alcanza Porque no sé si la casa que se acaba de comprar En Coyoacán, aquí al ladito, pero bueno <risa> La casa que era de Miguel de la Madrid Por cierto Sí, salió el escándalo La casa era chiquita, sencilla eh, No están reportando sus gastos los gastos que estamos reportando nosotros desde la coalición sí son grandes y, y es indignante que se gaste esta cantidad de dinero, pero ese es el dinero que da el INE y nos obliga a gastar. Morena no está reportando sus gastos, ¿no? Es más, Andrés Manuel sale el otro día a decir, es que la encuesta del Comité Ejecutivo de Morena nos da 120 puntos de ventaja. <risa> ¿Dónde está la factura por esa encuesta? <risa> Porque eso cuesta. Es probable que eso también se lo haya inventado. Y a la gente que la levantó... Ponte que el encuestador se la regaló. Es que lo tienes que reportar porque es un donativo en especie. A la gente que la levantó en campo, ¿no les pagó? Jorge, necesitamos ir cerrando. Ya se nos está acabando <risa> el programa. Pero, verdinos, ¿qué va... Sin que nos reveles las no, le... los haces, pero ¿qué sigue en la campaña de Ricardo Anaya? ¿Qué vamos a ver en este último trecho de la campaña que nos va a dejar sorprendidos y que va a hacer la diferencia? Porque ver, de repente no lo vemos. ¿eh? <risa> Mira, yo creo que estos que quedan? 52 días uh -huh. de campaña. Más y como tres minutos de programa. Va a quedar muy claro que México va a cambiar. Y tenemos dos opciones enfrente. Nuestra propuesta va a dejar claro que tenemos un plan. Sabemos cómo atacar los problemas del país. El problema más grande de todos, la inseguridad. Cómo atacar la corrupción con reformas específicas y acciones específicas. Un plan económico y para reducir la desigualdad y la justicia social. Y Andrés Manuel va a seguir haciendo sus ocurrencias. Pero no me va a preocupar, Andrés Manuel. Nuestro candidato va a presentar propuestas claras con el cómo y el por qué para las grandes problemáticas de este país. Y va a quedar claro que es la persona mejor preparada para llevar a México al 2024. Eh, ¿Le están poniendo mucha carne al asador a los siguientes debates? Mira, los debates y los eventos y los programas, todo juega en la campaña. Eh, han visto, pues obviamente, Ricardo Anaya es muy bueno para los debates. Pero... Él es una persona muy disciplinada y todo lo que hace, lo hace con muchísimo ímpetu. Digamos. Y que le pone un más enfoque a una cosa a la otra, le pone enfoque a todo. Él tiene como 26 horas al día, no sé cómo lo hace. <risa> está bien, está muy bien. A ver, yo quiero verlo. ¿eh? Creo, creo, eh, lista, creo que ahí está, ahí está el gran. Sumar rato. como cinco, cinco puntos en cada debate, mano. Vamos a alcanzar, Jalop. ¿Está, ¿Está difícil? Sin duda está difícil. Eh, a ver, Andrés Manuel lleva 18 años en campaña. Eh, no creo que esté haciendo una mala campaña, está haciendo una buena campaña. Está haciendo el caso a sus asesores, está evitando decir las tonterías que siempre dice, quedándose callado. Pero los mexicanos no son tontos como él piensa. Los mexicanos se van a dar cuenta que la mejor opción es la coalición por México al frente y Ricardo Anaya. Bueno. Muy bien. Suerte a la coalición. Muchísimas, sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias, Gonzalo. Espero verlos pronto. Nos vemos Ya saben, pronto. a la orden. Eh, probablemente el día después de la elección, si todavía seguimos por acá. ¿Vivos? Vivos. Este <risa> Será será interesante platicar de esto. Nos vamos. Con una última rola. Esto es Panic at the Disco y la canción se llama Say Amen. O sea, o oh, di amen, básicamente, en español. Y nos escuchamos. Espero la próxima semana, Diego. Un abrazo a todos. Clarines, bendiciones. Gracias, hasta luego.